Hoy les vengo a hablar un poquitico sobre lo que es el boletín de visa y esto la falta o cantidad de números de residencias que existen según el boletín de visa esto en el mes de noviembre 2019. ¿Qué es lo que es el boletín de visa? El boletín de visa es un boletín que mensualmente nos des, nos dice a nosotros y al mundo completo si hay o no hay disponibilidad de número de residencia para quien ha sido reclamado. Las únicas personas exceptos a el boletín y las categorías preferenciales que ella contiene son los hijos menores, cónyuges y padres de ciudadanos americanos. Everybody else, todo el resto del mundo que desea emigrar con residencia en los Estados Unidos, sea por oferta de empleo o reclamación familiar. Tiene que lidiar con lo que se llama las categorías preferenciales. ¿Por qué preferencia? Porque hay ciertas personas debido a quiénes son y quién están reclamando que tienen preferencia sobre otras personas. Las buenas noticias es que cada octubre porque octubre, porque es el inicio del año fiscal del gobierno federal de los Estados Unidos se riega nuevos números hacia las categorías y qué pasa con las colas que existen debido a que hay más demanda que cupo las listas de espera se reducen bastante significantemente normalmente y lo estamos viendo porque si por ejemplo vamos a las categorías de empleo en el mes de julio de este año 2019 por primera vez en mucho tiempo hubo una lista de espera en categoría tercera, donde se encuentra la gran mayoría de las personas, incluyendo los obreros, de tres años. Y se mantuvo esa separación de tres años, ok, durante los próximos tres meses, hasta octubre 2019, que debido a que hubo ya números adicionales que se dan cada octubre, se puso al día, pero hay que estar mirando de cerca este boletín, porque en mi opinión en el año que viene, 2020, en los próximos meses ustedes van a ver que, por ejemplo, la segunda y tercera categoría de empleo ah, lamentablemente van a retroceder y eso significa que quien está esperando ya para poder aplicar a la residencia tendrá que esperar más pero hay mitos allá afuera con respecto a otras reclamaciones que hay que esto, desmentir. Y una de ellas es que cuando uno reclame por parte de reclamación familiar, que uno tiene que esperar ser ciudadano para mejorar, mejorar la reclamación, reducir las demoras que hay. Hay muchas madres y padres que son residentes permanentes y quieren reclamar a un hijo adulto, 21 años o mayor, soltero, viudo o divorciado que esperan que sean ciudadanos para presentar esa reclamación el error más grande del mundo que pueden cometer Número uno, La reclamación de un padre o madre residente está más adelantado que una reclamación de padre ciudadano a ese, adulto, a ese hijo adulto por casi dos años Lo acaban de escuchar aquí, ¿eh? Por casi dos años, cuando hay madre y padre residente que pueden reclamar a sus hijos adultos, y eso es enseguida que son residentes, la diferencia es enorme. Ese hijo y hija van a estar acá casi dos años antes de que si fueran esos padres ciudadanos. Y es más, al esperar que uno sea ciudadano, estás votando, ¿okay? entregando cinco años entre que usted se hizo residente y se hace ciudadano porque no tienes que esperar innecesariamente se lo hubiese reclamado siendo residente para el tiempo que usted es ciudadano ya ese hijo está aquí por reclamación como padre o madre residente. En otras palabras, si usted desea que un hijo o una hija adulto llegue a los Estados Unidos, no esperas, no esperas el ciudadano americano, reclámalo ya. Muchísimas gracias, Eduardo Soto. Pronto nos veremos de nuevo.